Doctora Andrea Manjarrez, Pero ella vamos a conversar, o ella va a conversar con nosotros, mejor dicho, acerca de tips. Para un matrimonio feliz. Mira como que rima el asunto, ¿verdad? <risa> <risa> <risa> Buenos días, doctora, ¿cómo Muy estás? Muy buenos días, chicos. Feliz de estar acá con ustedes. Y no? pues, quisimos traer este tema porque ustedes saben que ya tenemos a San Valentín acá. Claro. Este mes es el del amor y la amistad. Claro. Entonces hay muchas personas que cada vez más se preocupan por el aspecto de la estabilidad de pareja, ¿no? Sí. Lamentablemente vemos... Cada vez más frecuente la ruptura, los divorcios y en los mismos procesos de noviazgo, pues muy breves. Entonces vamos a pensar qué son aquellas cosas importantes que podemos hacer para tener una relación estable, una relación positiva y una relación sobre todo que nos dé bienestar a ambas partes. Porque yo tengo que pensar que eh, una relación de pareja, eh, yo no busco una pareja para ser feliz. Yo ya debo ser feliz. Ahora esa persona si va a llegar, va a llegar a hacerme... Más feliz y ayudarme a mantener también esa paz, esa calma que yo debo de tener, ese equilibrio que debo de tener en mi vida. Así que, desde luego, la, el aspecto número uno en una relación de pareja debe de ser la comunicación. Aspecto número uno, la comunicación. O sea, tenemos que tener la confianza de poder hablar absolutamente cualquier tema con nuestra pareja, ¿ok?, Incluyendo cosas que a veces aquí no culturalmente nos chocan, pero incluso, eh, por ejemplo, si tú estás y ves una dama hermosa, no está mal que le diga claro, otra cosa. Mira qué mujer tan elegante. Claro, Ahora, con respeto, ¿verdad? No, no, pero con, claro. respeto. Óyeme, eh, con respeto. Óyeme, eh, con mi mujer yo no tengo problema con Exacto. eso. Una vez iba entrando a un hotel, a, a, una, a un congreso de tecnología que había, Rosaina venía un paso detrás de mí. Rosaina es tu esposa. Rosaina es mi esposa. Cuando yo voy entrando, hay una tipa con un con, un, con un coso entero. ¿Cómo Oye, se llama eso? Un, un enterizo. Un enterizo de eso. Un pero de una esto. mujer con un con este cuerpo. Y yo la miré de arriba abajo y además dije, el diablo la muchacha se sintió incómoda y como que se retiró pensando que Rosana Las me iba a entrar cosas. ahí mismo claro. y yo lo, lo que ella hizo fue que se murió de la risa yo a mí también me dio risa y nos fuimos a tomar un café exacto debe eso ser fue decir. espontáneo sí, está sí. mal eso, porque no, ¿qué, qué está hizo bien. él? No, se puede está expresar? Bien. no está bien hay una cuestión, no, no yo tuvo, no puedo puede ser, el, no puede decir por ejemplo, wow, qué mujer más no, no, no, es, no, no uno puede no, si lo dice así fue la espontaneidad que le salvó la vida mira, yo tengo una cosa Vamos A ver qué nos dice la doctora. Tiene en ese que ver confianza Buena en la espontaneidad pareja. que le salvó la vida. Tiene que ver confianza. Porque si lo dice con esa. Escúcheme, doctora. Wow. Si lo dice con esa. Como yo ya. Y, eh, y yo lo dije con Malicia. Claro. No. Pero yo no, dije, wow, qué mujer no más veo. bella. No, no ya no tú sabe. tienes. ¿Sabes Mira, wow. no suban el Debiste abrera. hacer un ejercicio, mira, de mirar, pensar y expresar lo dijiste Por, todo. Sí. Vamos a ver, doctora. Amado eh, fue doctora. la sorpresa. Está, el está mal diablo. que yo diga eso. No, no no. no. Eso ahora, te salvó la vida. En Colombia tenemos un refrán. Mirar y buscar no se llama respetar. O sea, yo puedo admirar la belleza de otra mujer, la belleza claro. de otro hombre, ¿verdad? Porque a ver, no somos ciegos, aunque yo esté enamorado, enamorada, hay más seres humanos allá afuera y hay gente atractiva, hay gente atractiva, pero el respetar a mi pareja, ¿cierto? Primero no hacerlo con morbo, porque es diferente cuando yo admiro la belleza del otro y eh, segundo, una cosa es que yo admire, ¿cierto? Mirar y no tocar, ¿cierto? Otra cosa es ya irme a enamorar, a coquetearle a esa otra persona, eso es distinto, pero tiene que haber confianza para hablar de todo. Para hablar de todo en la pareja, en la cotidianidad, mi amor, cómo te fue en el trabajo, mi amor, cómo te sientes. O sea, dos cosas importantes, hablar de lo que ocurrió, pero también de cómo te sientes con las cosas que ocurrieron. O sea, esa comunicación fluida y constante es la primera clave para una buena relación de pareja. Desde luego siempre acompañada con el segundo aspecto fundamental y es el respeto. Respeto y tolerancia que viene muy de la mano. Doctora, pero en el caso de, de las mujeres, cuando uh -huh. es el hombre, por ejemplo, yo voy acompañado de mi esposa y viene un hombre que yo sé que es un hombre buen mozo, porque Jorge? No. hay hombres que son buenos, que son lindos. Jorge hay hombres que son lindos, que hay que mirarlo, hasta uno tiene que mirarlo. ¿verdad? Sí, claro. sí. Hay que reconocer, eh, eh, Pero la mujer normalmente no, no demuestra, o sea, no, no, son, no son tan expresivas como somos nosotros los hombres. Eso está bien. Lo que pasa es que culturalmente, eh, somos una cultura muy machista, mm. ¿no? Entonces todavía el hombre mujer, tiene cierto permiso de expresar, pero la mujer se ¿verdad? siente más cohibida. Pero lo que sería normal es que también uno pudiera amiga? decir, mira, este hombre se ve bien. Qué macho. Y ya, eso no pasa nada. Eso debería ser parte de la complicidad, de cómo nos sentimos bien en pareja cierto? Y entonces el el otro aspecto que estaba eh, mencionando no me lo me de la, la tolerancia palabra, no, y ver, el no, respeto, no no, no, no, <risa> no un inconveniente. hay hay hombres que son bombosos, que hay que que pero hay que mirar, ¿verdad? Hay, hay unos tipos que tienen un tamaño y un oficio que tú dices, coño, ¿Me, me, ¿eh? ¿eh? me lleva, me si lleva. Vamos a ver, doctor. Ya supérenlo, supérenlo, pasen al segundo punto. Vamos a ver, continuamos, esto, ¿eh? <risa> Entonces, en el segundo punto tenemos la parte de la tolerancia y el respeto. ¿Cierto? Si, si yo me enamoré de esta persona es porque yo aceptaba cómo era ese ser humano, con sus bondades, sus características positivas y también con las negativas. Claro, la idea es que tanto mi pareja como yo crezcamos, que cada día seamos mejores seres humanos, mejores personas pero yo tengo que aceptar ciertas diferencias, ¿no? Entonces, si tú eres una persona muy sociable y esa es tu característica, yo no voy a poder cambiarte esa esencia, si tú eras así, si tú eres una persona sociable, por ejemplo, tú, y eso es parte de tu trabajo. O sea, es importante que tengas una comunicación constante con las personas, que eso es parte de, de la labor que hacemos nosotros en los medios. Entonces, no puede venir una pareja y decir, mira, a mí no me gusta que tú hables tanto, que seas, que abres aquí, que tanta sonrisita. Eso es parte de lo que somos y eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, respeto y tolerancia, ¿no? El dar también espacios. La pareja necesita... Desde luego, la mayor parte de actividades, sobre todo de tipo social, debo de incluir a mi pareja, desde luego. Pero habrá un día en que yo quiero salir con mis amigas, en que hay una amiga que quiera hablar conmigo de un tema de su vida personal, alguna situación que no se va a sentir cómoda si está al lado eh, mi pareja, ¿cierto? Y lo mismo, viceversa, o sea, el hombre también tiene el derecho de decir, hoy yo voy a ir a jugar con el muchacho pelota, vamos a ir a jugar domino, me voy a beber una cerveza con mis amigos. está bien. Ahora, tiene que haber comunicación sincera, eh, que es verdad... Que puedan decir, no, nos vamos a ir a Casa de Francis, nos vamos a dar una cerveza allá, y que de verdad estén en Casa de Francis, bebiendo ya perfecto, no hay problema. O sea, la confianza con espacios, la libertad es importante, no es que pidamos, ese es el otro aspecto, libertad, no es que le estemos pidiendo permiso, no es, mi amor, yo puedo, por favor, ir a la Casa de Francis, no, yo le estoy informando, amor, yo voy a ir hoy, en la noche, me voy a juntar con los muchachos en la Casa de Francis, ya, punto, ¿sí?, comunicación. Y libertad frente a eso, honestidad frente a las cosas, muy importante. Otra cosa que siempre decimos mucho, el sembrar, que, lo que, esa frase que dice que el amor es como una plantita, que hay que regalar a todos los días, es verdad. O sea, cada día hay, hay una frase que a mí me gusta mucho y es pensar, ¿qué puedo hacer hoy por ti? ¿Qué puedo hacer porque tu vida sea mejor? ¿Porque tu día sea más amable? ¿Qué puedo hacer yo por ese ser amado? Sí, por esa persona que yo quiero y que escogí como mi compañero de vida. Entonces, esa pregunta tenemos que hacérnosla la ambos. ¿Qué puedo hacer por ti hoy, mi amor? ¿Sí? Porque muchas veces pensamos, ¿qué estamos buscando en el otro? ¿Qué es lo que el otro me puede ofrecer? ¿Qué yo lo deseo? Pero, ¿qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que yo doy? ¿Sí? Antes de pensar, ¿qué es lo que yo quiero? Los requisitos para una pareja, ¿qué es lo que me tiene que dar? Debo pensar, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a dar? Entonces, a partir de ahí, cada día pensar, ¿qué puedo hacer para enamorarte más? ¿Qué puedo hacer para que tu vida sea más feliz? ¿Qué puedo hacer para que este día sea maravilloso para ti? Y uno lo debe preguntar explícitamente. O sea, eh, la, la pareja va a decir, mi amor, ¿puedo hacer algo por ti? Doctora, eh, usted ha hablado de comunicación, de libertad, de respeto, de tolerancia, de eh, otros puntos importantísimos en una pareja. Eh, algo que se da es que usted, usted decía, bueno, cuando se conocen yo te acepto tal y como eres Pero suele suceder que tú conoces a una persona de una forma en principio Y con el pasar de los meses, los años, las personas, diríamos popularmente, demuestran tal como son Porque busca en una pareja, o en una relación, la gente se vende porque, O sea, uh -huh. se vende se como lo mejor, la mejor cara Ajá. Exacto, entonces luego esto va cambiando ¿Cómo lidiar con eso? Porque hay cosas que te sacan de... Claro. La circulación, Hay decir, algo que local. a mí me preocupa mucho en términos culturales y es que yo entiendo que eh, muchas veces en nuestra cultura dominicana nos apresuramos, ¿no? Como muy rápidamente pensamos en vivamos juntos, casémonos, lo hablamos como muy a la ligera. Entonces lo primero es tomémonos el tiempo real de conocernos, tomémonos el tiempo de compartir espacios largos. Sí, y muy especialmente las relaciones a distancia, no solamente a distancia en términos de que eh, tú vives en Santo Domingo, yo acá en San Francisco, sino muchas veces fuera del país, que es un tipo de relación muy común acá. Entonces, tomémonos el tiempo de conocernos, tomémonos el tiempo de compartir durante periodos largos, porque no es lo mismo que yo te vea hoy, y te veo en 15 días, a que yo comparta varios días de correo contigo, ahí me doy cuenta de detalles, que claro, yo te acepto, pero hay cosas que uno no está dispuesto a tolerar, o visiones del mundo muy distintas, y como cuando yo tengo una pareja tengo que construir un mundo juntos, pues si estamos muy distantes va a haber uno de los dos sacrificados y no vamos a ser felices. cambio, tiene que haber puntos en común. Y si darles a la gente el, el consejo de... Aunque si bien uno quiere dar la mejor impresión cuando está empezando una relación, uno debe mostrarse tal cual como es. Y yo siempre le digo a los caballeros, por ejemplo, le, le, el aspecto es tan sencillo como de la caballerosidad, que abrir la puerta, que la silla, si tú no estás acostumbrado a hacerlo, no lo hagas, porque entonces ya creas esa expectativa, después la mujer va hacer el reclamo. Ah, pero el primer día tú sí, tú sí, hiciste eso. Sí. Cuando éramos novios, pero desde que te casaste, desde que me aseguraste. así, Seamos realmente auténticos, como somos, somos. Sí. Y que sean las verdaderas características hermosas que tienes la que conquistan a esa otra persona. Está escuchando, muchachos. Así no tener esas dificultades. O sea, mostrémonos tal cual somos. Ahora, es verdad que con el tiempo, con los años, sí que pueden haber cambios, ¿sí? Que no es que yo estaba poniendo una cara distinta. Normal, el ser humano evoluciona en algunos aspectos para bien, en otros aspectos para mal. Excelente. La gente no cambia. Sí cambia, sí cambia Pero hay cosas que sí fingimos Otras que realmente son Y ya finalmente para cerrar Si vemos que las cosas no están funcionando Pues buscar ayuda profesional ¿no? Si hay algo que está fallando Buscar ayuda incluso en las parejas que están bien eh, Para seguir manteniéndonos así De manera preventiva Que ya llevamos muchos años Que no queremos llevarnos por la monotonía. Busquemos también los terapeutas, los psicólogos también sirven para prevenir situaciones, para que esa chispa no se apague, para que sigamos funcionando bien. Así que en este San Valentín démonos la oportunidad de enamorarnos nuevamente y mantener día a día esa llama de la pasión, del amor y de la entrega mutua. Ya que ayuda Muchas mucho la, se, hacer cosas juntos, sí. eh, compartir cosas, momentos, actividades, etc. Esas cosas ayudan Porque mucho. Porque necesitamos compartir con nuestros hijos, pero también espacios de pareja, únicamente de pareja. Llegar a ser socios asociados en sociedad. Wow. <risa> Doctora, eh, los contactos, eh, su consultorio. Ok, recuerden que para hablar de este u otros temas relacionados, estoy en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Pueden pedir su cita al 800. 9 588 7080 extensión 263. También nos pueden contactar a través de las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Como psicóloga Andrea Manjarres, pueden contactarnos a pedir sus citas y también a sugerirnos cualquier tema que quieran que desarrollemos acá en de mañana. Recuerda que, como le puedo decir, que como nos hacemos análisis eh, fisiológico y de sangre de sangre y de cosas, también nos debemos de sentar un momento con la psicóloga claro. okay. para socializar y cambiar estas actitudes, yo tengo que, póngame la cita claro que sí si yo te espero bien, cómo no, muy bien, y después muy bien. de estas elecciones <risa> bueno. hágalo como del 17 por ahí <risa> muy bien. bien señores